Tres cosas que haces y que no te permiten convertirte en el emprendedor o emprendedora que puedes llegar a ser. Dani, ¿de qué cojines me estás hablando? De los del IKEA. Te estoy hablando de tres cosas que yo he hecho, yo he cometido, y me han frenado mucho, y me han hecho perder mucho tiempo, y me han hecho perder mucho dinero. Y no quiero que tú que me estás viendo... ...pases por lo mismo... ...¿cuál es la primera? ...es una palabra que está muy de moda... ...posponer... ...posponer las cosas... ...yo era una persona... ...que no paraba de posponer... ...constantemente posponía las cosas... ...y esto que ...para mañana... ...esto lo entrego mañana... ...y para mañana... ...todo para mañana... ...pero en 2016... Septiembre de 2016, la vida me dio un, una buena lección. Me encontré en una situación donde tuve que decidir si iba a ver a un, a un, a un amigo mío, que bueno, mi mejor amigo en, en, en el hospital, o, o lo veía más adelante cuando se mejorase. Y yo decidí, bueno, ya cuando se mejore y ya cuando salga lo, lo voy a ver. Y ese día la vida me dio una lección Porque nunca salió y nunca le pude decir nada Pero también aprendí Que hay veces que no hay un mañana Que hay veces que no hay una segunda vez Que no hay veces que, un, que hay un Bueno, ya esto lo hago mañana Porque puede que mañana no exista ¿Qué te quiero decir con eso? Que el, una de las cosas que más te va a paralizar siempre es el posponer ¿Y por qué viene el posponer? Viene por la Perfección, por la seguridad El querer tenerlo controlado Ay, no voy a emprender porque no sé sobre tecnología Y porque no tengo ni idea de marketing digital Porque no tengo ni idea de redes sociales Entonces lo voy posponiendo Por miedo, tengo miedo Esa es la palabra Pospones las cosas porque tienes Miedo Piensa, piensa en todo lo que has venido posponiendo hasta ahora ¿Por qué ha sido Miedo al que dirán, miedo al que va a salir mal Y el miedo es normal, es algo con lo que debemos convivir Todos tenemos miedo Yo la primera vez que hice el incubador de lanzamientos tenía miedo ¿Miedo a qué? A que yo enseñase algo que a mí me estaba funcionando a mis alumnos Y que a ellos no les funcionase Que habían invertido dinero en mí ¿Y qué pasó? Que les funcionó, que más del 75% de personas normales, sin ni ni puñetera idea de marketing digital tuvieron sus primeras ventas empezaron a cambiar sus vidas, a tener su negocio digital ¿y qué pasó? que el miedo se evaporó entonces, ¿cuál es la única forma de poder dejar noqueado al miedo? enfrentándote a él y desde luego, desde luego que en el sofá de casa que tirado en el sofá de casa viendo Netflix, no se va el miedo se apodera de ti se apodera de ti Entonces, si Llevas tiempo, si algo ha resonado contigo Tengo que, ya tengo que emprender Tengo que Te pregunto, ¿vas a dejarle ganar Otra vez la partida al miedo? Porque el miedo es normal, el miedo es algo que, que, que Tiene que estar ahí por instinto Si no, imagínate hace años atrás cuando los leones venían Detrás de los seres humanos de, de, Detrás de las personas y no echásemos a correr el miedo está ahí, es un instinto de supervivencia. Pero hay en ocasiones que nos paraliza. Hay en ocasiones que el miedo no nos permite vivir la vida que merecemos. Vivir la vida que merecemos. Porque todos merecemos una vida digna, una vida donde seamos felices haciendo lo que hacemos. Quizás ahora suena utópico, ¿no? Pero, hostia, ser feliz haciendo lo que haces y ganar dinero. Ese es mi objetivo. Que seamos felices haciendo... ...algo que nos hace feliz. Algo que nos hace brillar nuestros ojos. Como fue el caso de Eva, por ejemplo. Como fue el caso de David. O como fue el caso de Daniela y Luis. Personas que vienen de Venezuela donde el salario medio es de 200 euros al mes. Y llegan aquí a España y dicen... Hostias, ¿qué hacemos? No tenemos nada que hacer. Y, Oye, ¿y si enseñamos esto que yo hago por hobby de pintar pizarras con rotuladores... Y hacen un lanzamiento y facturan 30.000 euros. Que no te quedes con los 30.000 euros. Que te quedes con que le ha cambiado la puñetera vida. Que ahora tienen una hija a la que pueden atender. Que ahora tienen una hija con la que pueden salir al parque. Con la que pueden compartir momentos. Que ahora Luis puede decir que tiene tiempo para ir a recoger o para ir a llevar a su hija al colegio. Porque a día de hoy hay, muy, hay muchas personas que no pueden decir eso. Que no pueden decir que pasan tiempo con su pareja. Que no pueden decir que pasan tiempo con sus amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hacen no se lo permite. No tienen libertad temporal, no tienen libertad geográfica. Y en muchos de los casos no tienen ni siquiera libertad económica. Pero todo viene de eso, de posponer. ¿Y por qué posponemos? Por miedo. Tenemos miedo. Y el miedo es normal, pero la única forma de acabar con él es enfrentándote. Por más que te quieras meter debajo de la almohada Y hacer como que, que, que nada está pasando ahí fuera Las cosas están aconteciendo El hecho de que no quieras verlas No significa que no esté pasando Tú puedes ponerte mil excusas Ah, yo no estoy emprendiendo porque no tengo un ordenador hay porque no tengo una cámara hay porque no tengo ni idea de marketing digital hay porque... Invéntate lo que quieras Pero eso no es la realidad Eso simplemente son palabras para para quitar ese sentimiento de culpa. Ah, bueno, claro, como no tengo ni idea de marketing digital ni de redes sociales, no estoy emprendiendo. No me cansaré de decirlo. Mira cómo te hablas. Mira cómo, pre cómo te preguntas. Porque si empiezas a cambiar cómo te preguntas, si empiezas a preguntarte, ¿y si yo puedo hacerlo? ¿Y si yo puedo crear un negocio online que me permita trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo? Seguramente las cosas cambian? Pero desde casa, o simplemente deseándolo, quiero, quiero, quiero, quiero, pero no haces nada, nada va a pasar. Es muy loco pensar que haciendo las mismas cosas vas a tener resultados distintos. La pregunta que yo me hice cuando estaba trabajando en un trabajo que no me gustaba, yendo a unos horarios que, que, que no me permitían ni estar con mi pareja, ni estar con mis amigos, ni pasar tiempo con mi familia, fue... Dani, ¿esto que estás haciendo te va a llevar a donde quieres? Y la respuesta fue no Y la respuesta fue no Y me dolió y lo pasé mal Pero el primer paso es sincerarse con uno mismo ¿Esto que haces te va a llevar a donde quieres? Si la respuesta es sí, perfecto, enhorabuena Siempre que, que lo hagas desde el amor Pero si la respuesta es no